¿Qué pasa gente? ¡Sexy de internet! Aquí Mercurio 309, un nuevo fucking video. Y una vez más, estamos en Dead by Tailing con ningún problema de audio, porque ya estoy grabando ahora el audio de mi voz y el audio del juego por separados. Entonces, no va a haber ninguna falla y ahora sí me van a escuchar al 100%. Pues ¡Nada más! Bueno gente, ya estamos aquí dentro de una partida esperando ya. Y pues quería aprovechar una vez a decirles algunas cosas importantes de que iba a decir de que, que hemos llegado a los... Hemos pasado, sobrepasado la, la, el reto de 509 seguidores, lo cual es muy épico. ¿Saben por qué? Porque si se dan cuenta en el acerca de, de mi canal, hasta, hasta la última, hasta el última, última, hasta la descripción del canal, ahí digo, si pasamos los 509 seguidores, próximamente habrá un video con mi cara. Bueno gente, ya estamos ahora siguiente sí, de la partida vamos a ver cómo logramos sobrevivir. Si es que podemos, saben. Ah, pues vamos a ver qué pasa. Ya estoy practicando y. Ay Dios mío, ese lag, ese lag, ese lag. Estoy practicando un poco y.. Ya he mejorado, saben? Ya he ganado dos partidas. <risa> Aguanta. Espero que no haya traído al. Mira. ¿Por qué no me muevo? Me quiero mover, me quiero mover, pero no confío. Mira, que, no, que no se asome, que no se asome. ¡No! Mira, empezamos bien, ¿saben? Mira, ahí me está viendo. O sea, o sea, se va, se va. O sea, no. Clase de gente, eh. De veras. Ay Dios mío. Ahí me espantó <risa> Ok, eso sí me espantó, lo admito Pero, a ver Mira, ahí está alguien Cúrame <risa> ¿Por qué no me cura? Oye, oye, tú, tú, sí, tú Oye You, cúrame Eso, eso, eso, eso Muy bien Por fin entendió lo que lo que quería que dijera Que me hiciera, mejor dicho Que me echara una, una ayuda Porque, la neta, ah, mira, estás por allá, ok Mira, hasta ahora vamos muy mal, ¿saben? No es muy mal. La neta. Ay, bueno, vamos. Mira, ya me curé. Ahora tengo que apoyar a mi comunidad. Uy, qué mal. Uy, uy, uy. ¿Qué? Uy, uy, uy. Ah, mira, ya están tratando de curarlo. Bueno, no, mira. Me voy por acá. Quiero buscar, mira, esta, por ejemplo. Aquí no quiero que venga. más no, es que me equivoque y le dé otro botón. Y falle en la parte de, pues ya saben, la clásica de para... Eso. Ok, Sí. Ok, hasta ahora no tengo ningún fallo con el WSD y el espacio. Estoy. bien. No. No ha fallado a excepción del F9 y el Windows, de la tecla de Windows, porque pues ya. Está algo viejo, ¿sabes? Mira, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya voy a acabar esta parte del. de.. Ay, ah, ¿cómo se llama? del.. Transformador, ¿podríamos llamarlo? Sí, no. Mira, hasta ahora no escucho. Que esté tan cerca Uy, mira, estás, y hiciste sí está cerca, ¿eh? Ya, ya, córrele, córrele, córrele Córrele, pingüino, córrele <ríe> Corre, corre, brother Mira, faltan tres En total que son cuatro, ¿no? Entonces apenas llevamos uno No, no, no son cinco, o oh, son cinco No me no acuerdo Mira, ahora sí, ese es su fin ¡Ah, ¡Oh, mira! Muy bien mira, mira, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Hay que seguir trabajando juntos mientras... Mira, viene para acá. Sí, viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Mira, me alejo, me alejo por si las dudas. Mira, falta que venga con. Oh oh, oh, oh. Oh no. ¡Ay, corre ¡Ah, no! Venga, venga, venga, venga, venga, venga, escapa, escapa, escapa, escapa, escapa. Entre los árboles. ¡No! Okay, okay, mira, ya me va a curar, ya me va a curar, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, venga, venga, venga, venga, venga, venga. ¿Se escucha? Ay, viene, viene, viene, corre, corre, corre, perra, corre. Sí, mira, está atrás de mí. No, eso, eso, eso. Ah, maldita sea. A ver, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Sal por aquí, sal por aquí. No, sal por aquí. ¡Ay, Uh, bueno, gente, ya estamos en otra partida. Ahora estamos en la Rosa Pálida. <ríe> rosa Pálida. <ríe> ok, lo, lo dije muy mal, ¿saben? ¿Qué? Ok, ok, ok. Me callo, me callo. Y nada más espero. Espero que no me haya visto. Porque la neta sí estoy. Muy... Ay, uy, uy, uy. No, la sangre, no, la sangre, no. Que no vea la sangre. Ah, la... Mira, está cerca, está cerca, está cerca, está cerca. <ríe> está muy cerca, está muy cerca. Creo que. Mira, por ahí está otra, ahí está otra persona. Es la que es quién es Rose. Ok. Ok, vamos a tratar de seguir. ¡Ah, pues aquí están todos! <ríe> ¿Qué onda? <ríe> ¿Reunión de familia o okay? qué? Bueno, no, igual y no, ¿sabes? Ah, sí. Venga, venga. <ríe> No manches, no manches, no manches, porque siempre conmigo se va. <ríe> y luego lo peor es que está haciendo ruidos este men y no se puede callar. Mira, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No sé que no ni sé a dónde. Ay Dios mío. Estos sonidos son supongo que del personaje, ¿no? Porque yo no recuerdo haberlos escuchado. Ah, mira, aquí está el del bote y ya está ese. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde están los... No los demás transformadores, Aparte de donde yo estaba, mira, ni nada, ¿no va nada. Ok, ok, vamos a seguir. Uy, uy, uy. No manches, no manches, no manches. Ahí está atrás, ahí está atrás, ahí está atrás. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. No sé exactamente dónde se fue, pero sí, sigue, sigue, sigue. No hay que confiar. No, ta... no, los cuervos. No sé dónde está la puerta de escape, ¿saben? No me acuerdo dónde estaba. Y había pues, pasado por ahí varias veces Venga Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga Creo que ahí viene, eh Creo que ahí viene la persona mala Uy, uy, uy Mira, ya, ya, ya, ya, ya Venga, venga, venga Me está palpitando el corazón rápido, literalmente Literalmente estoy pal -pal palpando, ¿sabes? Mira, no voy a ir por... No sé si esa... Ah no no no no No manches no no no no No manches no manches me estás siguiendo no Uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy no no, no. No. uy uy uy uy ¿Dónde? No, no, no, no, por no, no. No. uy Oh, maldita sea. Es que... Uh... Bueno, gente, ya estamos en la tercera partida y final. Esta es la última. Voy a hacer la recopilación de todos los, los buenos momentos de estas partidas. Entonces, a ver qué pasa. Porque pues, neta, o sea, solamente eso es de yo, de que... De que, o sea, haga, haya hecho el, eh, el último transformador y haya muerto. O sea, o sea, solamente a mí me pasan esas cosas, ¿saben? Esta cosa está tardando, ¿eh? Se está tardando, se está tardando. Uy, y, no hay, y no haya hecho ningún transformador. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Como dije, vamos a aplicar la de mexicano. O un error, o un susto pequeño. Y vámonos corriendo, ¿sabes? Y ya después de dos kilómetros preguntamos ¿Por qué corriste, vato? Y, y, y vamos a decir como de Ah, ah no sé <risa> Ok, ok, se alejó Ok, ah, mira Es que ahí sigue el ne Necord, quién sabe qué A ver, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, brother Venga Alguien mientras vaya a ayudarlo Yo reparo este Este transformador Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Uy uy uy uy uy uy uy venga venga espero que les esté gustando el video si es así tienen que darle muchos likes y si no te has suscrito y es mi primer video y el primer video que ves mío pues suscríbete y activa la campanita porque así te van a llegar más videos de este estilo porque siempre ver videos de mercurio cuando estás aburrido es muy buena opción mi apente vamos por acá por acá, tú sígueme Estamos heridos, pero Juntos seguimos el team herido, ¿sabes? Nos vamos a recuperar algún día De esas injusticias que apliquen con los que Están heridos Ándale, ándale Ya el, ya otro, ya está lastimando Ándale, ándale porque ah, Ay, Dios mío No, ¡Corre! Dime que no, que no venga por mí, la neta no quiero que venga por mí, hay alguien más allá, ¿sabes? Con Mira, ya, ya, ¡te corre! ¡Tú también corre! <ríe> ¡Allá está! ¡Te <¡tú> corre! <ríe> a ver, a ver, a ver, a ver... Mira, creo que ese, este video va a ser puros fakes, ¿sabes? ¡Puros fakes! Pero, pues, ¿qué puedo decir? Poco a poco voy mejorando y, pues, va a haber videos en los que vaya a ganar, ¿eh? Entonces, Ah, eh, aún así son... Eso va a ser, esto es una recopilación siempre de todo lo que hago en los videos, entonces... Subo las mejores partes, entonces... Espero que se deleiten, porque normalmente duran muy poquito esos videos. Porque son las partes más interesantes, ¿sabes? Para que les entretengan. Mira, la vieja confiable, la vieja confiable. Dime que no, dime que no. Dime que no, no, no dime que no me habéis visto. Ti ah, no manches, está ahí. Ah, no. Sí, mira. Hola. <risa> Pero es que ya sabía que me, que me iba a encontrar, ¿sabes? Lo más sabes de esto Venga, oh, mira, mira que tan rápido estoy haciendo <muchos> <tose> Literalmente Se le acaba de salir El, bot, el botón de A ah, A mi teclado eh, Voy a tratar de repararlo Pero bueno y pues nada más, espero que les haya gustado, comenten eh, cuál fue su parte favorita. Si no son nuevos ya saben, activen la campanita, suscríbanse. Y pues nada más. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Porque va a estar muy bueno. Nada más. Un saludo y nos vemos hasta la otra. Adiós.